Martín Bossi se calzó las bucaneras. El artista viajó a Nueva York para ver y analizar su desafío teatral para 2020, Kinky Bots. Luego de ver la obra en Broadway, se fotografió con el vestuario estrella, las botas de caña alta rojas acharoladas. ¡Míralo en esta nota!. Martín Bossi hizo un alto en sus funciones de su obra en el teatro astral para viajar a Estados Unidos a negociar lo que será su desafío teatral para el 2020. Acompañado por el director Ricky Pascus, el artista estuvo en Nueva York para ver uno de los musicales estrella del Último Tiempo. Kinky Bots. Bossy es el elegido para protagonizar la obra musical de Broadway, que tiene música y letras de Kindy Lauped y libro de Harvey Fierstein. Martín interpretará a Lola, Simón, el transexual que protagoniza una de las historias teatrales más taquilleras en Estados Unidos, Reino Unido, España y Australia. Para celebrar el gran acontecimiento, Bossy posó en Times Square con el vestuario característico de Kinky Boats, las botas rojas de caña alta. ¿De qué va el argumento? Kinky Boots está basada en un hecho real. Charlie Price, un hombre mediocre y sin muchas aspiraciones, hereda la fábrica de zapatos de su padre, en Northampton, Inglaterra. Al desinterés de Charlie por el producto, se suma la quiebra del establecimiento, lo que está a punto de obligarlo a despedir a sus 15 trabajadores. Y será el encuentro casual con una cantante travestia quien salva de un ataque callejero lo que abrirá un nuevo y esperanzador camino en el negocio. De ese vínculo surgirá la idea de fabricar calzado para transformistas y cualquier que se anime al erotismo. Los empleados, que al principio se negaban a cambiar los patrones, pronto se alinearán al exitoso vuelco de la compañía.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 Para celebrar el gran acontecimiento, y posó en Times Square con el vestuario característico de Kinky Bots, las botas rojas de caña alta. ¿De qué va el argumento? Kinky Bots está basada en un hecho real.